Hola muy buenas, yo soy Javi de la tienda de Más Músculo en Tenerife, yo hoy vengo a traeros lo que vendría siendo mi suplementación actual, que es una pregunta que me soléis hacer bastante ya sea por redes sociales o por aquí por la tienda, así que sin más, vamos allá. Vale, vamos a ver, vamos a ver por dónde empezamos, vamos a empezar por el multivitamínico. Yo actualmente estoy gastando este, que es el gel pack de Vitobest. Para mí ahora mismo no hay ningún otro multivitamínico similar en el mercado, principalmente en lo que viene siendo la cantidad que, de ingredientes que trae por cápsula. Tiene vitaminas, minerales, obviamente, además de enzimas digestiva, eh, antioxidantes, eh, una fórmula lipotrópica para mejorar lo que sería el uso de la frase eh, como sustrato energético. Así que, así que sin más. Para mí no, no hay otro igual, como os digo. Y este es con el que estoy actualmente. Una cápsula al día, junto con la primera comida del día. Esto por un lado. A ver, ¿con cuál podemos seguir? Vamos a seguir con este mismo. Luego estoy te, tomando este, que sería el Artiflex, de, de Vitoves. Eh, si bien es cierto que no es milagroso, sí que palia, eh, en cierta medida, alguna, algunas molestias articulares. Sobre todo lo que viene siendo muñecas, codos y rodillas, que es algo de lo que solo adolece bastante. Como digo, no, no es milagroso, pero sí que, sí que ayuda a paliar un poquito esas esa pequeñas molestias diarias de, de sobreesfuerzo entrenando, porque todo el mundo sabe que entrenar intenso es lo que, lo que se ha de hacer. Esto por otro lado, nuevo, a ver, luego tenemos un pre-entreno. El problema mío con los preentrenos es que los suelo tomar con demasiada frecuencia, por no decir eh, todos los días. Y bueno, ahora mismo estoy con el C4, cunde eh, bastante, da para en torno a 60 servicios, más o menos dos meses. A mí me suele durar bastante menos, dependiendo del día, me puedo meter entre uno y tres casos perfectamente, ¿vale? Eh, pero sin más, está bastante bien. Me suele gustar más la, la versión última Ultimate, eso sí que es cierto, pero bueno, actualmente estoy con este que es un poquito más, más flojito y sin más compré entreno por aquí, eh, como os digo, entre uno y tres casitos antes de entrenar y ya voy, ya voy un poquito chuta ahí, dejando a un lado, por supuesto, mis nueve tazas de café diarias. Vale, eso por otro lado. Luego... Omega 3, y más, mi dieta no suele ser muy abundante, lo que viene siendo eh, ácidos grasos omega 3, sobre todo lo que es pescado azul no suelo, no suelo comer con demasiada frecuencia, así que, así que si más, un suplemento omega 3, bastante necesario, entre una y tres perlas al día, normalmente tres perlas al día, junto con cada comida principal, ¿vale? Eso lo tenemos yo por aquí. Luego, eh, magnesio, suelo tomar una cápsula antes de irme a dormir me relaja eh, bastante y me ayuda a conciliar mejor el sueño. Para la relajación muscular va bastante bien, gasto este de Vitobés, uh, el glicinato que es la, una de las versiones de, de magnesio, tipo de magnesio mejor dicho, que mejor asimila el cuerpo. de bastante, eh, si no me equivoco son en 60 cápsulas, para, viene para dos meses. Así que, sin más, este édito es. A ver, luego seguimos, eh, creatina, para los que ya me conozcan, que es el suplemento para mí más importante de cara a la recuperación y a la mejora del rendimiento físico. Eh, otra cosa importante que lleves el sello de la que es un sello que nos garantiza la calidad y la pureza de la creatina. Así que, sin más, como ya sabéis, 0,1 gramos por kilo de peso es la dosis más, más estudiada y más respaldada. Suelo consumirla post-entreno, así que, sin más. El mejor suplemento que es para mí. A ver, luego proseguimos. Eh, aminoácidos esenciales. Actualmente estoy con estos, con los GFS y el Para mí, el mejor complejo de aminoácidos esenciales del mercado. La mejora en la recuperación no la he notado eh, con ningún otro. O sea, lo que me ha ofrecido este no. No lo he experimentado con ningún otro, como os digo, de, de cada recuperación. En lo que me va a rendimiento físico sí que no he notado gran, gran cosa, pero en lo que es la, la recuperación sí que, sí que me ha dado un plus eh, bastante importante ahora mismo, que, que ha aumentado un poquito lo que es el, el volumen de, de entrenamiento. ¿vale? Normalmente entre 10 y 15 gramos, pues entreno junto con la creativa. Luego... No tendría que ponerla a lo mejor como suplemento, ya que, no la como ya sabéis, la proteína no la considero un suplemento al uso sino más una, una fuente de proteína más, un alimento más. Ahora mismo estoy con esta, con la Only Way de, de Big, sabor brownie. Para mí es el mejor sabor que he probado en mi puñetera vía, si se me permite decirlo. Eh, espectacular el sabor eh, brownie, o sea, espectacular, es de los mejorcito que he probado. Eh, como ya sabéis lo bueno que tiene esta proteína es que no tiene conservantes es lo que es la materia prima que en este caso es BOLAC y el mínimo de edulcorante para darle ese exquisito sabor a, a brown de lotos vale, y por último es que no <risa> se queda la excelina, joder se queda la excelina, tío eso Vale. Y por último, la caseína de Big, absolutamente espectacular. O sea, si no la habéis probado, eh, ya estáis tardando en, en venir a por ella, que hay bastantes unidades en la tienda ahora mismo, así que ya estáis tardando. Eh, la mejor caseína que yo, que yo he probado, si bien es cierto que no la había probado hasta hace unos cuantos meses, eh, pero me dio curiosidad la, cuando la sacó, la sacó Big Muevo. Me la recomendó también un, un muy buen amigo. Y este, este, sabor en este sabor en concreto, esta hecha tela, es de loco, es de loco, o sea, es una, una joya locura. Solo mezclarlo por la noche junto con avena y me hago una especie de papilla así que quede bastante, bastante contundente bastante cemento, como a mí me gusta. Y, y es de loco, de loco. Sin más, una nueva recomendación que os doy, además de toda la de toda la suplementación que ya, que ya tomo, que os la recomiendo eh, firmemente. Y bueno, sin más, esta es eh, lo que estoy tomando actualmente. Dependiendo no a lo mejor, el, el momento por el que he atravesado, pues he añadido quitado alguna, alguna otra cosa. Como os digo, por ejemplo, la caseína es más o menos nueva en, la, en, mi, suplementación, en mi suplementación actual, ha sido más un capricho que, que, que necesidad la verdad porque de proteína voy bastante bastante servido en la, en la dieta en mi día a día pero bueno como como capricho como como he tenido margen económico este mes no, no he gastado mucho pues me la, me, la, me la he permitido así que sin más esto es todo espero que os haya, que os haya gustado el vídeo he sido lo más natural posible con mis bromitas, con mi, con mi caída tan guapa y demás. <risa> pero, pero bueno, ya sabéis dónde podéis encontrarme. Cualquier duda tenéis el Instagram de la, de la tienda, mamúsculo-tnf. O si no, me podéis consultar directamente por, por mi Instagram personal, que es suya 93 Y sin más, aquí os espero. Un saludo y un abrazo.